Recuerda, curación y sanación son dos cosas muy diferentes. Curación se refiere a los medicamentos que tomas o a las visitas que haces al doctor. Con esto curas la enfermedad, mas no la sanas. Sanar viene desde el alma. Con la sanación arrancas desde la raíz, todo eso que te generó la enfermedad. Cuando no te haces caso, cuando dejas de ser auténtico y dejas de ser tú para hacer lo que los otros quieren, es cuando se genera la idea de enfermedad. Para sanar cualquier tipo de enfermedad es de adentro hacia afuera. Recuerda que eres un espíritu en experiencia de un cuerpo y el espíritu no se enferma. Dios quiere que recuerdes que eres hijo de él, que tienes una energía divina, pero el ego te hace creer en la separación de Dios e intentas luchar con tus propias fuerzas y creencias. Es ahí cuando te estancas y enfermas. Sin embargo, si tú entregas todas tus enfermedades, preocupaciones, ideas y creencias erróneas de sufrimiento a Dios, al universo, a los ángeles o a ese poder superior como tú lo concibas, y empiezas a resonar con la idea de que al ser hijo de Dios o de ese poder superior, tienes un poder ilimitado, es entonces cuando empiezas a sanar. Reconoce que es aquello que tu pensamiento no te permite fluir. Muchas veces el principal es el miedo. Tu cuerpo empieza a enfermarse para recordarte que hay algo que no has trabajado para evolucionar. Y tu alma te está diciendo que es momento de soltar todas aquellas creencias con las que creciste. Probablemente de que la vida vienes a esforzarte, a luchar, a sufrir. La única verdad es que vienes a ser feliz, a estar en paz y recordar que eres parte de Dios, del universo infinito y amoroso. Por lo tanto, la idea que tienes de la enfermedad no existe. Entonces... Si ya estás viviendo una experiencia de enfermedad, primero, reconoce cuáles son esas creencias de tu mente que generaron la enfermedad. No te juzgues, solo reconoce, no hay nada bueno ni nada malo. En base al amor y con una nueva intención, vive esa experiencia. Al momento de que tú reconoces esa creencia y le empiezas a trabajar con amor, entrégala a Dios. De esa manera la sueltas y te liberas para empezar una nueva vida en amor.